En nuestra entrevista central, un talento macorizano. Le dicen eh, el preferido de, lo, de los empresarios, de los popis de San Francisco de Macorís, es mi hermano y amigo Keyson La Voz. Eso. Yeah. ¿Cómo te sientes, Keyson? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. que viene aquí. Agradecido, sí. como siempre, de ustedes por la oportunidad y por tenerme siempre presente en todas sus, sus actividades y en todo su proceso. ¿Me entiendes? Keyson, eh, antes de irnos a tu carrera, que no, a mucha gente no le importa mucho eso porque a gente que quiere chisme, pero. Eh, oh, yeah. Cuéntanos de esta noticia que se hizo viral, que fue cuando hiciste un video, una entrevista. Y mencionabas y le dabas el respeto a don Miguelo. Y don Miguelo comentó abajo diciendo que, que quiere hacer una, una, una canción contigo. ¿Eso se fue realidad o se, se volvió al bulto? Bueno, tú sabes que, que cada cosa se llama por su nombre. Yo lo que dije fue la verdad, ¿me entiendes? Un tipo, uno de los mejores exponentes del género urbano aquí en la República Dominicana. Y yo creo que eso no fue sorpresa para él. Simplemente yo le di el respeto que él se merece. Pero viene el tema, pero viene el tema. Estamos en eso, estamos trabajando. Yo sé que Miguel es una gente buena, que eso se va a dar. ¿Qué hago, se, es, se está trabajando, que hizo la voz. Que hizo después de, de esa entrevista ¿Cómo te ha tratado el público serie 5-6? ¿Qué te digo? Bueno bien? Un, un Ese... poco diferente, los seguidores, sí, los ah, comentarios. Sí, mi... Se llenaron de odio algunos. Ay, pero mucho. Tú sabes, yo, no, yo no sabía que ellos tenían tanto así, pero... ¿Qué? ¿Por me, eso? Me sorprendieron, sí. Muchos claro, de, mucho de los comentarios negativos, Sí, muy negativo. Pero lo que, muchas, veces, muchas personas pedían eso, que Don Miguel lo grabara con personas como tú. Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que cada quien... Cada quien defiende sus intereses. Quizá ellos no querían que fuera yo, pero Dios el que decide al final. Amén, Amén. la sangre de Kason, Cristo. Dígame. He conocido tu trabajo y lo he seguido desde el inicio, se puede decir. Es, sí. Tienes una letra limpia que puede consumirse, creo que por eso te buscan las empresas acá en el nordeste. ¿Tú crees que haciendo este tipo de, vamos a decir, en este seguimiento que es tan fuerte como el de género urbano, ¿Tú crees que llegues a una pegada? ¿Tú crees que encuentras el éxito con este tipo de letra que no se denigre la mujer como la mayoría de, de compositores y cantantes urbanos que se hace hoy en día? que se menciona que si tú tienes, yo tengo más que tú. Pero o sea, que es, háblame eso lo, de eso. Ahí que están los cuartos. Bella? Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que sí. Porque pero es no están los cuartos ahí. ahí. Ahí es que está el dinero, en realidad, como dice este muchacho. Pero ¿qué pero tú pero de llegar? Se toma un poquito más de tiempo, pero tú sabes que cuando se logra, se logra. No es como que tú pegaste una canción y ya no, a los, nada, a los, nada, a los nada, dos meses la gente se, se olvida de ti, ¿me, ¿me entiendes? Yo creo que sí, que eso va a llegar, solamente hay que seguir trabajando y añadiéndole un poquito. ¿Qué tiempo tienes tú ya dentro de la música? Urbana? Bueno, tenemos más de siete años ya trabajando en realidad. Entonces... Bueno, siete años y trabajando, que eso tiene mucho. Es un muchacho muy enfajador. Pero que eso, para ti en San Francisco de Macorís, que todavía no ha salido alguien, ¿sabes?, que ha explotado luego de, lo, de que todo el mundo conoce aquí a esa persona, pero. ¿Quién, igual que tú, tú sientes que también está trabajando como tú? O sea, que está poniendo... Que diga, dame cinco nombres de gente de aquí que tú dices, bueno, fulano está trabajando. Bueno, yo te digo yo te puedo dar dos más. Dos. En realidad, de gente que están haciendo un trabajo de profesional... Que están metiendo más. Exacto, que es NB5 y Joan Joe. Yo creo que esos son los muchachos que están trabajando como yo, con altura. Tú sabes mucho que están trabajando, pero en realidad están tirando... Como quien dice, pata voladora. ¿No? ¿Cómo así pata voladora? No, pero no, no tan organizado están organizados, ¿me entiendes? Ya esto... ¿En qué sentido no están organizados? Tirando eh, música en el porque aire. Porque muchas personas le decían, a ti te pusieron para los premios en eh, eh, Magazine World. Es que World, eso se gana. Y, a ti, y, a los y a los muchachos, ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Es que eso, se, es que eso se gana, mira, es como ¿Cómo dice, eso se gana? Es que como dice Arcángel, ya eso no es que yo tengo talento. Sí. Tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener, tú me entiendes, Enfoque. una constancia en lo que tú haces. No es que yo lance un tema en Instagram y ya estoy pegado, no. ¿Tú me entiendes? Eso se conlleva una inversión, ellos no la tienen, no, no, ellos no están sabiendo hacer el trabajo, ¿me entiendes? Están... No, no, pero, ¿quién es, pero ¿quiénes son ellos? No hay mucho, yo saben, porque son esto... muchos urbanos. Se eh. nota la diferencia entre lo que yo te menciono y los otros muchachos. Señores, busquen a Kason La Voz para despedirnos ya de eh, no, tus redes sociales. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Kason La Voz. Ya ustedes saben, en Instagram, Facebook y en todas las plataformas y hace, y hace party también. ¿eh? Claro, <risa> que tiren <risa> al día <risa> que estamos activos. Party privado. Gracias, muchachones, gracias al equipo de los osobrosos. Nos están supervisando los ejecutivos Telenor. está Julio César aquí hoy. El heredero. Está <risa> ¿Eh? Nos están chequeando, así que gracias a todas las personas A nuestro país completo Porque somos un medio nacional Así que estos fueron Los Sosobrosos, Sosobrosos.